Bienvenido, Jason Ya casi había olvidado tu cara Me alegro de verte El cuchillo ¿Lo has traído? Lo tengo Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros La has conquistado Y vengado a nuestros difuntos ¡Vamos! ¡Dejadnos! ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos ¿Estás seguro? Quiero lo matara a Bass y a Hoyt. Hace mucho tiempo había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina y en el aire el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero del Reino del Norte Juró acabar con la vida del gigante Se pintó Tatau en el cuerpo Y tomó el poder de los muertos Cuando estuvo listo Recorrió el camino que llevaba al estanque El gigante se alzó desde el agua Y el guerrero alzó su daga Cortándole la cabeza de un tajo el cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los Rakiat. Nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatau. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías. Lo haré. Entonces nos veremos pronto, Guerrero.